Hola, soy Leticia lizondo, bibliotecaria documentalista del INIDEP, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero. En el año 2011 trabajé en la Biblioteca del Centro Médico y junto a Andrea eh, queríamos hacer algo especial para festejar el 50 aniversario de la biblioteca. Y ese deseo finalmente se transformó en la primera jornada Temas Actuales en Bibliotecología, o jornada tal como se la conoce actualmente. Eh, es un orgullo realmente ver cómo creció y evolucionó este proyecto que se pensó humildemente en un principio como un espacio de encuentro profesional que hacía falta en la ciudad. Eh, así que bueno, quiero mandar mis saludos y felicitaciones a Virginia y a Andrea por el esfuerzo y el entusiasmo constante que ponen en cada edición. Es un gran orgullo, digamos, llegar a, a una décima edición. Es cumplir un sueño que en su momento se pensó muy lejano, pero finalmente se cumplió. Y también quiero agradecer el apoyo constante del Centro Médico de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de Mar del Plata que siempre estuvieron para acompañar esta iniciativa. Bueno, muchas gracias, felicitaciones nuevamente y nos vemos el primero de noviembre.